Bolivia será la sede del octavo Congreso Mundial de la Quinoa 2023, evento que se realizará entre el 28 y 31 de marzo del siguiente año. En el encuentro internacional se promoverán los avances científicos y se revalorizarán los saberes ancestrales del grano de oro, además del intercambio de conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación. Cualitativamente eh, es insuperable hasta ahorita nuestra, nuestra quinoa real, ¿no? Entonces ahí vamos a hacer énfasis en que eh, nuestra quinoa real tenga todas las condiciones eh, para poder, digamos, ser comercializada a precios eh, justos y, y que beneficie al productor de quinoa en, en los departamentos mayores productores como Oruro Potosí, eh, pero también que beneficie a todos los productores de Bolivia. El Congreso también analizará la producción actual de la quinoa tomando en cuenta que los productores del grano de oro aseguran que bajó la producción de quinoa de 80.000 toneladas al año a 45.000 toneladas debido a la crisis climática. La pasada gestión, la lluvia, el viento, las heladas y la plaga no ayudó la producción. Estuve asustado después de la pandemia. Todos los sectores hemos estado muy preocupados a hacer la reactivación económica. Actualmente el precio de la quinoa cayó a 460 bolivianos el quintal, cuando el costo debería ser por lo menos 752 bolivianos. En su mejor momento, el año 2013, llegó a costar hasta los 2.000 bolivianos. ¿Usted consume quinoa? Cada persona en promedio consume dos kilos y medio de quinoa anualmente, en comparación del arroz que llega a 35 kilos por persona. En Bolivia ahorita estamos con 10% de consumo, para afuera es el 90%. Estados Unidos, Francia, eh, Alemania, eh, China son los más consumidores de nuestro grano de la quinoa real de Bolivia. Bolivia produce quino real orgánica a diferencia de otros países, orgánica y ecológica, es decir, producida con prácticas agroecológicas y libre de productos de la industria agroquímica. Bolivia produce la quinoa real, la cual es rica en minerales y nutrientes, debido a que crecen en la región de los Salares de Uyuni y Coipasa. Como bolivianos la quinoa real es que se diferencia del mundo. Quinoa es quinoa, dice, no es así. La quinoa potencialidad de Bolivia es el mejor quinoa, el mejor grano, que tiene mucho más vitamina, muchos minerales en beneficio de la humanidad. Todos estos temas serán abordados en el Encuentro Internacional, pero además se trabajarán en proyectos. Será un espacio donde se debatirá temas importantes sobre la cadena productiva y la importancia del cultivo a nivel nutricional, social y cultural, pues es un grano que puede contrarrestar el hambre en el mundo.